I remember in the pumping iron days, people ask me in the gym all the time, why are you smiling all the time? Why are you so happy? You have to lift 50 tons of weights. You have to train five hours a day. I mean, I look at the other bodybuilders' faces and lifters' faces and they look kind of depressing. They look sour. They're miserable that they have to lift weights. You don't look miserable, you look happy. And I tell them always, I say, I smile because I know exactly that every rep that I do There every set that I do every weight that I lift I get one step closer to turning that vision of mine into reality and becoming that Mr. Universe. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que tal vez se sale muchísimo de las temáticas que usualmente toco en mi canal, pero me parece bastante importante porque al mismo tiempo se relaciona mucho con lo que a veces hablo acá, que es el desarrollo no solamente físico, sino también mental de los hombres, principalmente porque mi público es mayoritariamente masculino por alguna razón, alrededor del 80%. Pero claro, esto también le funcionará a las mujeres que puedan ver este video. O que quieran ver este vídeo y es sobre ejercitarse y que de hecho también he hablado un poco a veces de mis asuntos personales de una manera un tanto superficial pero que por ejemplo hace más de un año hablé de algunos cambios que estaba haciendo en mi vida y ya luego hice otro vídeo de actualización de cómo retomar el control de tu vida usando el ejercicio como un elemento para eso la verdad es que desde hace tiempo quería hacer este vídeo quería hacerlo para cuando cumplí un año haciendo ejercicio que fue en en octubre del año pasado, pero lo dejé pasar y ahora que llevo ya un año y cinco meses ejercitándome, pues me gustaría compartir algunos tips, algunos consejos para iniciar en el gimnasio sin fracasar en el intento. En muchísimos países, sobre todo en Estados Unidos, en algunos países europeos e incluso en muchos países latinoamericanos, la obesidad es un problema gravísimo en México creo que alrededor del 50 de su población sufre de obesidad y ciertamente esto no es solamente para personas obesas porque por ejemplo yo siempre desde niño he sido bastante delgado bastante flaco y en mi propósito siempre ha sido ganar peso y lo he hecho con bastante efectividad poquito a poco lento pero de una manera muy efectiva de hecho en este año y cinco meses que llevo haciendo ejercicio He ganado alrededor de 14, 15 kilogramos y aún me faltan 3 kilos más para alcanzar el objetivo que quiero alcanzar. Pero ciertamente la obesidad es un problema de salud público. No es algo que se deba tomar a la ligera. Además, en mi familia ha habido muchos casos de obesidad que han generado otro tipo de enfermedades y que, por ejemplo, a mi abuelo materno pues fue parte de lo que le generó el infarto y mi padre que falleció hace dos años y medio, pues también le complicó su salud y murió a los 60 años. Entonces digamos que dentro de mi entorno cercano tengo ejemplos de lo que no debo hacer en cuestiones de alimentación y de ejercicio. Y creo que muchísimos que escuchen este video se van a identificar, ya sea porque ellos a lo mejor tienen sobrepeso o en el caso contrario, como mi caso, siempre han sido bastante delgados. Pero ya, creo que he hablado demasiado y aquí vamos con los tips. Yo sé que ir al gimnasio puede resultar bastante intimidante. Pero la gran mayoría de las personas allí, ya sea los usuarios o los empleados, te van a ayudar. Da un poco de vergüenza o miedo incluso. Pero existen decenas de tutoriales en internet sobre cómo usar las máquinas de los gimnasios. Y dependiendo del lugar, pues también hay personal que te explica cómo hacerlo. Pero yo creo que lo fundamental antes de comenzar o bueno para comenzar es crear el hábito no necesariamente debes comenzar con una rutina de ejercicios que te tome una hora una hora y media o dos horas puedes empezar con algo bastante básico de 15 minutos y ni siquiera tienes que ir a un gimnasio sino hacer una rutina bastante simple en tu casa de eso de 12 minutos 14 minutos 15 minutos o 20 minutos si, si te sientes un poco más atrevido pero lo importante es acostumbrar a tu cuerpo a que sepa que en un punto del día vas a hacer ejercicio y elige un horario específico para comenzar, porque así se crea el hábito por repetición una y otra vez. Crea una rutina, no solamente de ejercicio, sino una rutina en general de tu día a día, porque si creas una rutina, abrirás el espacio suficiente para comenzar a ejercitarte. Porque ciertamente, como estoy diciendo, al comienzo van a ser 15 minutos de ejercicio o 20 minutos de ejercicio. Pero cuando quieras agregar intensidad y mayores ejercicios o ejercicios de mayor dificultad, te va a tomar una hora o una hora y media. Y entonces eso va a consumir o va a abarcar una gran parte de tu tiempo en el día a día, a la semana y al mes. Entonces, organizarte a nivel general va a ayudarte a organizarte con tus ejercicios. Uno de los elementos más importantes, y podría decir, que incluso es el más importante, es una dieta, pero tener una dieta sostenible, que tú disfrutes que no sientas que estás muriéndote por hacer esa dieta porque si ese es el caso eventualmente vas a fracasar y en el caso de que quieras perder peso tal vez en ese lapso en donde sigas la dieta vas a perder el peso, pero cuando la abandones vas a recuperar lo que perdiste y probablemente vas a aumentar más de peso entonces lo fundamental es si tal vez eres una persona adicta a los dulces como yo si te comes, no sé, 10 galletas a la semana no dejes de comerlas de repente simplemente reduce la cantidad de galletas que te estás comiendo a lo mejor ya no te comes 10 galletas a la semana sino que bajas a 8 y luego la siguiente semana bajas a 6 y luego la semana siguiente bajas a 4 y así hasta no consumir galletas o simplemente consumirlas de manera muy esporádica eso va a ayudar un montón a bajar de peso si eso es lo que buscas y en el caso de aumentar de peso es esencialmente lo mismo es comer apropiadamente y en mayores cantidades claro que para aumentar de peso podrías comer un montón de comida chatarra pero mayoritariamente ganarías peso en grasa y lo ideal es comer proteína aunque este consejo es para ambos sea para bajar o para perder peso solamente que las personas para bajar peso tienen que cuidar de no sobrepasar el consumo calórico y ya está Muchas personas creen que el músculo crece cuando estamos haciendo ejercicio, pero no es así. De hecho, el músculo crece es cuando estamos descansando. Y es aquí donde viene la importancia del descanso y esto se une con el primer punto que di que es lo de crear el hábito no necesariamente tienes que comenzar directamente a entrenar por cinco días a la semana tal vez comienzas con tres y luego aumentas a cuatro y al final aumentas a cinco claro que hay gente que entrena incluso seis veces a la semana pero es porque tienen un régimen muy intenso y tienen unos propósitos muy específicos pero lo ideal es tener días de descanso al menos en mi caso yo descanso los sábados y los domingos entreno cinco veces a la semana de esos cinco días cuatro son para hipertrofia es decir con pesas y uno es completamente de cardio hay miles de maneras de poder dividir un ejercicio y otras personas que entrenan solamente tres días a la semana pero en cada uno de esos días entrenan todas las partes del cuerpo torso piernas glúteos todo lo que puedan entrenar en esos tres días estos son entrenamientos de cuerpo completo mientras que si hace entrenamiento por cuatro días lo divides de una manera diferente si haces cinco días lo divides de manera diferente pero lo ideal es comenzar con las cuestiones más básicas en el camino se van a cometer muchísimos errores, ya sea haciendo los ejercicios con una técnica bastante cuestionable o que a lo mejor esa dieta, que si bien puede ser sostenible, a lo mejor te excedes eh, una semana comiendo más de lo que debes o comiendo menos de lo que debes, pero eso forma parte del proceso de aprendizaje. Lo importante es no renunciar por cometer esos errores o no autoflagelarnos por cometer esos errores, sino que los errores forman parte de ese proceso de mejoría a largo plazo. Porque esto es algo a largo plazo, es una maratón, no es una carrera de 100 metros planos. Y aquí caemos en un tema fundamental. La disciplina va por encima de la motivación. Incluso para aquellos que llevan años y años entrenando, hay días donde simplemente no quieres ejercitarte. Pero igual nos levantamos y lo hacemos. Porque la motivación va y viene pero la disciplina siempre está. De hecho, recuerdo que en una ocasión yo me sentí extremadamente mal a nivel emocional y me tocaba hacer día de piernas, que el día de piernas siempre es el más intenso, el que mayor energía demanda, y el que te pega más fuerte en el cuerpo. Y no pude hacer los pesos que habitualmente hacía. Allí yo, en la aplicación de mi entrenador, en donde me manda todas las rutinas, simplemente le dejé una nota diciendo, hoy no me sentí bien. Pero igual me levanté, fui al gimnasio e hice los ejercicios. Con menos peso de lo habitual, pero me levanté, fui al gimnasio e hice todo. Que por cierto, ese es otro tema importante. Bueno, tal vez si no cuentas con los recursos es bastante difícil comenzar con un entrenador. Pero si cuentas con esos recursos, de verdad les recomiendo mil veces a mi entrenador. Se llama Gerardo y me acompañó durante todo este año y cinco meses, cada mes, con sus rutinas, con sus consejos, con su plan alimenticio. Y me trajo muy buenos resultados. Así que si les interesa un buen entrenador, se los recomiendo totalmente en la descripción del video les voy a dejar el enlace a su cuenta de Instagram y si deciden contratarlo, díganle que van de mi parte, que van de parte de Ludus, claro que sí. Pero claro, eh, a lo mejor digamos que ya empezaste, eh, te inscribiste en un gimnasio, incluso tienes un entrenador, acomodaste tu rutina del día enfocado en que puedas ejercitarte, Duermes como debes dormir O planificas bien las horas que vas a dormir Y tienes toda esa, esa mentalidad ya planificada Es decir, ya, ya todo lo tienes hecho Pero hay algo que necesitas Para que toda esa mentalidad de frutos a largo plazo y es la consistencia porque no verás grandes resultados físicos en uno 2 tres o cuatro meses es algo que debes considerar a largo plazo y comenzarás a ver cambios sustanciales tal vez después de los seis meses claro que esto puede variar de persona a persona hay gente a la que se le notan los cambios físicos mucho más rápido y a otros mucho después depende del punto de partida que tengas pero ciertamente en esos primeros meses vas a notar cambios que a lo mejor solamente tú puedes presentar que por ejemplo estás mucho más fuerte tienes más energía tienes más resistencia pero no lo vas a notar tanto a nivel físico a nivel estético lo estético es simplemente una consecuencia de la consistencia y eso hay que tenerlo muy en mente porque de hecho esa frontera de los tres meses o cuatro meses es donde habitualmente las personas abandonan saben que todos los años uh, en diciembre la gente dice en enero comenzaré el gimnasio Porque esa es mi meta de año nuevo Los gimnasios están repletos de personas En enero, en febrero Y ya a finales de marzo Nos vemos y nos encontramos con las mismas personas de siempre Porque los que comenzaron en enero Comenzaron a abandonar Y solamente una fracción, algo minúsculo De esas personas que iniciaron en enero Se van a quedar el resto del año Y que además, no tienes que esperar a que comience un año A que comience un mes Para comenzar a ejercitarte Simplemente voy a comenzar ya, yeah. hoy domingo a las 3 de la tarde voy a comenzar el gimnasio y no pasa nada. Yo comencé un martes 18 de octubre. No dije, bueno, voy a esperar a que transcurran estos meses y comienzo en enero. No, porque eso es simplemente posponer. Establecer objetivos realistas también te ayudará a ser más consistente. Porque hay personas que creen que con un mes de ejercicio pasarán de tener, no sé, sobrepeso a lucir como Zac Efron. <risa> No es algo que sea realista Y que además... Tampoco es realista decir, quiero tener ese cuerpo en específico, porque todos los cuerpos son muy diferentes. No todos tienen la genética para desarrollar ciertos músculos. Tu genética te favorece la espalda, pero no tanto los pectorales. Hay otras personas que desarrollan más los brazos, pero no tanto la espalda. Otros que tienen unas piernas increíbles y otros que por más ejercicio que hagan, sus piernas no van a crecer demasiado. Hay un montón de factores que nos van a indicar cuáles son nuestros puntos fuertes. Yo he descubierto que mi espalda es mi punto fuerte. Tengo buenas piernas dentro de lo que cabe, aunque sé y creo que no van a ser tan masivas. Siento también que tengo buenos trapecios, pero a lo mejor mis hombros no son tan grandes ni se van a desarrollar tanto. Entonces es cuestión de valorar nuestras propias características y saber cuáles serán nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Pero claro, tener a alguien como referencia o como inspiración cuenta mucho, porque precisamente nos ayuda a motivarnos. En mi caso es Bruce Lee, que si bien no es un tipo con una masa, una cantidad de masa muscular demasiado grande, sí es alguien en quien yo me reflejo desde el punto de vista de la disciplina y de la filosofía, y es un tipo de cuerpo que a mí me agrada, porque tenemos contexturas o cuerpos muy similares. No soy un tipo demasiado alto y toda mi vida he sido delgado. Entonces, buscar un cuerpo similar al mío y tomarlo como referencia me ha ayudado a mantener esa motivación. Pero más allá de lo físico, el ejercicio te ayuda a nivel mental. No es una solución mágica, no es algo que te va a resolver todos los problemas mentales que puedas tener o el estrés, pero sí es un factor que te ayuda a mejorar esos aspectos que te afectan. Si lo acompañas con terapia psicológica y, un buen, y unas buenas rutinas de ejercicio, vas a estar bastante bien. Claro, no vas a ser inmune a las cosas que te afectan, pero vas a aprender a sobrellevarlas mucho mejor. Un día que a lo mejor estás muy estresado, vas y descargas esa frustración alzando cosas pesadas. Pero también es importante quedarse con lo básico. No busquen rutinas rimbombantes ni exageradas en internet que lo único que van a hacer es que se van a lesionar por eso mismo. Quédense con los movimientos básicos, quédense con aquello que realmente funciona o que funciona de manera óptima. No tienen que ponerse boca abajo y buscarse unas mancuernas y alzarlas atrás de las rodillas porque eso de alguna forma lo va a hacer más difícil. No. Simplemente enfóquense en lo que realmente funciona y en lo que puede traerles menos lesiones. Porque igual todo ejercicio conlleva a un riesgo de lesiones. Pero intenten elegir aquellas que son menos propensas a lastimarlos. Y a cuidar la técnica, por supuesto. Si bien hay que comenzar y tener un hábito sostenible, ya sea a nivel de rutina de ejercicio, de alimentación, de descanso, a veces tenemos que presionarnos. Llega un punto en donde tal vez nos podemos estancar a nivel físico. No estamos viendo resultados considerables. Eso implica también que a lo mejor ya llegamos a un punto en donde lo que hacemos no es suficiente. Ya nos acostumbramos a hacer lo que hacemos. Por eso las, las cargas progresivas, es decir, ir aumentando poco a poco el peso que utilizamos para hacer ejercicio es fundamental y tenemos que aprender a llegar al límite y en ciertas ocasiones, no todo el tiempo, sobrepasar y superar ese límite. Porque a veces también decimos, bueno, hoy ando un poquito flojo y voy a hacerlo ligerito, y entonces te acostumbras a ese ejercicio ligerito y ya no ves tantos cambios y te desmotivas. A veces, cuando te sientas demasiado relajado con tu rutina, simplemente dale un poquito más de rock, un poquito más de intensidad. Ni siquiera tienes que subir el peso de las mancuernas, ni de los discos, ni de las pesas en general. Sino que a lo mejor, simplemente tienes que hacer el ejercicio un poco más lento y ahí vas a sentir más intensidad al momento de hacer ejercicio. Entonces, puedes utilizar distintos mecanismos. Sé que para muchas personas el buscar información por internet sobre cómo comenzar a hacer ejercicio es un caos. Porque hay demasiadas visiones, hay demasiadas perspectivas, hay demasiados métodos. Pero lo ideal, como he dicho acá en este video, es quedarse con lo básico e ir poco a poco. Preguntarle a un amigo que a lo mejor tiene experiencia, preguntarle a, a la gente que trabaja en el gimnasio o contratar un entrenador. Tal cual como se los recomendé a quien fue mi entrenador, aunque lo considero mi entrenador espiritual, <risa> aunque en este momento no esté trabajando con él. Hay muchas maneras, hay muchas formas de comenzar el gimnasio, pero creo que estos son los puntos más básicos, principales para cualquier persona que desee iniciar. Sé que esto se sale mucho de lo que hablo acá, pero me pareció interesante sabiendo que me escucha tantos hombres que también el ejercicio puede ayudarlos a mejorar alguno que otro aspecto de su vida más allá del físico. Entonces, muchas gracias por escuchar este video. Saben que pueden apoyar el canal dándome un super gracias, donando alguito de dinerito, porque eso ayuda un montón a este canal. Así que, muchas gracias por escucharme y hasta pronto.